le enseñó al mundo a creer en lo imposible Las personas me aman. todo el mundo me saludaba vistosamente ¿por qué nos prohibió contactar a los humanos? ¿has conocido a un humano? porque a mí me pasó unas veces Los humanos no ven nuestro canal de televisión. ¿No? Pierdo espíritu navideño. Se desvanece. ¿A dónde irás? Pues, a donde las personas me saluden. ¿Abuelo? El título de Santa Claus o Señora Claus Jules ha sido heredado desde el inicio de los tiempos de generación en generación en nuestra familia, la familia Claus. in person one night only can you go ho ho ho i don't go ho ho ho that's a myth josh someone's here to see you as of this moment right now my disaster dating days are over natalie uh, are you his g word this is a christmas miracle uh -huh. well, I, i can explain it. i don't understand we talked i made sure the photo ¡Troy, troy, troy, troy! Y absurdas. las críticas. Felices pascuas con ¡Oh! Quiero que conozcas a alguien con verdadero potencial. Necesitas de cita. Erica, where are you with the research on Operation Christmas Drop? They're using our military cargo planes to drop gifts and supplies to remote islands at Christmas. Well, if we're looking to close down bases, this one's flashing red and green. I'm sure there's more to it than that. Well, then find out. Could you turn to the left? Down? Right? It's just not working. Now that you're part of the royal family, we must be careful of the image that you reject. I just always thought that my wedding would be about being with the person... Faith. Ever mm. since their mom died, I've been trying to be a strong father for my kids. I thought I made it. I thought I'd built them a life. Rush, you gotta rise above this nonsense. What if I told you? No es muy navideño. He pasado 27 años en Arabia intentando reconciliarme con Navidad desde que nuestro estúpido padre nos abandonó en esa Navidad. Es que creo que es imposible. Feliz Navidad, familia. No puedo creer We can feel this power I it would be a mistake someone else live I didn't expect this. I'm in love you. Let it in the glow. Let it glow. let what it's like to be a normal girl. I want to switch places with you. Switch places? Yes. I become you, and you become me. Get out. Only be for two days. No one would even notice. Stacy Novo, how's it hanging? Ah, uh, lo siento. No te mintas sobre quién eres, pero no le digas a nadie. Vaya, este sí que es un pueblo amistoso. Gray? Todos aquí me tratan como a cualquier persona. Bienvenidos. A sus órdenes, señor. Tus órdenes es medio raro, ¿no? Hay algo extraño en ella. Nosotros preferimos no participar en sus tradiciones. Alicia odia la Navidad y nos la quiere joder a todos. ¿Qué hey, ¿A qué estáis jugando? Esto es Smirensburg, el sitio más infeliz del mundo. Y vosotros no podéis cambiar eso. El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo. Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca.